Vale, okay, aquí, aquí. ¿Se te fue el wi a mí o a ti? A ti. No, si te fue a ti. Vale. No, a ti. <ríe> se te fue a ti. <ríe> <ríe> <ríe> ¡No, el chat! ¿Por me murió? El Uy, se, se nota. ahí la verdad es que se nota. vamos pues ve. Pues, ¡Desaparecí! listo ya vámonos bueno ya te parece que en una partida el eh, julián aquí vamos a jugar una partida de velo pero también me parece poco julián es súper malo y yo soy súper bueno pero bueno yo soy súper bueno Tengo <ríe> de que no vienen que no vienen en serio no Vale, ¿me ves? Ahí hey, te veo. ¿Ah? ah, lo verde venía. Espera, no me estoy yendo. así me guardé, ¿lo ves? ¿Verdad? Pues se cae. Ah, porque es malo. Ah, no, así no. Es como ver. Ay. No, ah, sí, no te <risa> quiero. La cama shield acá, mal shield y estoy corriendo por mi vida. Si no puedes ver. asco vale. Ajá, estoy vivo. Tiene palo empuje. ¿Tiene palo empuje? Bueno, yo lo mato a los dos. ¡No! ¿Listo? ¡Corre! ¡Dalo celeste! ¡Dalo celeste! ¡Corre! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Vienen, vienen, vienen. Va a morir porque espérate. Pongo Son invencibles Tengo que el mapa Me ha quitado. No, ya se murió Sí, tranquilo, pero me desconecto de nuevo Me conecto, de nuevo en uno dos por tres. Igual ¡Oh, OP! ¡OP! ¡OP! ¡OP! ¡Bien! ¡Vale, ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! bueno, no? No. Esa es represa, no me había enterado. Espera, a ver, gracias. ¿A dónde va? Yo no fui. Ah, ¿por qué viviste? <risa> <risa> ¿Y ¿Quieres verme? ¿Quieres verme? ¿Te acompaño. Acabo de matar un equipo... So no fui yo. No, no, no no fuiste tú, eh. No, no fui para nada. nada no, se Pero, Juli <risa> Pero Julián, ya párale. Ya para, no, el no, no, Juli, no, Juli, no, no, no, no, no, no, no, está harto. ¿Y ahora sí me bota? no, no, lo lograste, pero no que lo que no sabes es que tengo tres stack de hierro. Tranquilo, no me voy a gastar el hierro en cosas tontas. Yo no soy tonto. No. Sí. Julian ¿Cómo que qué me hiciste? No yo que te hice. Ay, casi me caigo solo. Se te oye todo el audio. Ya que me voy a hacer puente, chao. Sabía ¡Ja, ja, Bramita! ¡Bramita! Cuatro esmeraldas más, ¿cuántas esmeraldas tienes? Tengo tres Vale, tráelos, tráelos Yo tengo cuatro Pero para qué nos va a servir, ¿verdad? Si no se van a romper la cama Vale, eh, para que nos compremos cada uno de diamante vamos Ah, ya <risa> Oh, ¿verdad? ¿Sí? Que estamos en OP <risa> Se me ha olvidado, güey a mí también se me olvidó, dije, nada, necesitamos seguirme rata para pantalones de diamante. No, amigo, what? Se me, se me olvidó muy, mucho, mucho, mucho, vale. Estoy eh... dando cuenta de ahora que hemos estar todo el rato mirando de fuego y todo eso. Con razón no, no alcanzaba para tanto. ¿Te puedo tirar? No. ¿Y te tiro? Vale, pues voy a comprar Lo que necesitamos, prácticamente Te dije una pregunta, respóndemela No te la escuché Ah, vale Vamos a te ir a la vida <risa> Acabo de comprar aquí, video, ¿Dónde están? Ey, ey, acá, sí, ¡Pon todo! ¡Pon todo, Julián! ¡Pues todo! No, no, no, vale, vale, me... vale, vale, me... vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Tengo, se murió, se murió, se murió. tengo, 20, tengo 24 años. TNTs, Julián. <risas> 24 TNTs y 18 fireballs. Ay, qué, qué, qué. Bueno, no tenemos camas. 5, 5 4, 4, 4 3, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 1. Vamos. Vale там там силен силен Я этот канал который топор всегда пида пида пида Sí, Candy. vamos vamos vamos vamos vamos vamos ¡Pudiar! y hasta que el vídeo de el de el vídeo que el vídeo pulir el vídeo hasta que ¡Vamos vamos